Sabías que nosotros los humanos somos una especie de energía misteriosa la cual aún no descubrimos. Son muchos los que han aprendido a lo largo del tiempo a cómo manejar las energías y los pensamientos. El mismo Dios nos dijo que debemos de tener cuidado con lo que decimos, porque lo que confesara con nuestra boca, así pasará. Quien busque, encontrará, así dice Dios en su palabra. Es por esto que nosotros debemos de cambiar la manera en cómo hablamos y vemos las cosas. Si todo lo que está a nuestro alrededor lo vemos de forma negativa, así mismo serán todos nuestros resultados. Pero, si la vemos positiva, solo verás cosas buenas que llegan a ti. Hoy te digo que todo lo que ocupa tus pensamientos y tu mente, eso es lo que está manifestando en tu vida. Todo lo que crees que va a pasar, pasará. Porque lo estás atrayendo a tu vida con tan solo el pensamiento. Cuando no quieras que algo pase en tu vida o en tu mente, solo no lo pienses y verás que nada de eso se reflejará. Esto es lo mismo cuando pensamos mucho en que tenemos algo en nuestro cuerpo. La mente es tan poderosa que si crees que te duele la cabeza, te dolerá. Si piensas que tienes alguna enfermedad aunque no la tengas, la mente actuará y pondrá a desarrollarse en tu cuerpo. Déjame decirte que esto lo pude vivir personalmente. Vi cómo una persona perdió la carrera de la vida con tan solo decirle que ella era diabética. No soportó esto y dejó de comer y su mente no la ayudó. Así que no pienses en que te está yendo mal. Al contrario, todo lo que pienses en el día y toda la noche sean cosas positivas. Repite lo siguiente cuando sientas que todo va mal. Todo está bien y va a mejorar. Yo saldré adelante de todo lo que hoy estoy pasando. Y este no será mi fin. Al repetir esto, con fe y determinación, estás decretando en tu vida bienestar y seguridad. Cuando piensas diferente, notarás grandes cambios en ti y en tu físico. Todo esto es porque al pensar que tú eres valioso y que puedes lograrlo todo, empezarás a cuidar más tu cuerpo y la forma en la que te ves. Todos los días empezarás con el pie derecho y verás aquello que nunca habías tenido la oportunidad de ver. Nadie puede disponer de las cosas que quieres hacer. Nadie pone limitaciones en tu mente. Solo tú, porque tú eres el único amo y Señor de todo lo que piensas y de todas las cosas que has planificado. Incluso cuando alguien te dice que hagas cualquier tipo de actividad, tú eres quien decides si hacerla o no. Esa persona no está influyendo en ti. Debes de recordar que lo que realmente creemos es lo que importa y lo que tendrá efecto en nosotros. ¿Sabes, alguien? puede estar contándote una historia que relativamente es falsa, pero si tú la crees, tendrá un efecto en ti como si fuera verdadera. Hasta te imaginas cómo pasaron las cosas según te la van contando. Así que piensa siempre de la manera más positiva, porque los pensamientos son energías del universo y que pueden ser modificados según nuestras creencias y la forma en la que estamos hablando. Porque si te digo que Dios no le interesa aquellas personas que son negativas, a Él le interesa el hoy de ti y no el ayer. Siempre digo en todos mis videos que debemos de evitar aquellos conflictos con los demás porque al entrar en discusiones nos enojaremos y cambiará nuestra actitud y nuestros pensamientos por uno más negativo, porque estamos chocando con la energía de la persona la cual estamos enfrentando. No te enojes, no discutas con nadie y no le des paso al que quiera poner todo esto en tu vida porque solo buscará que pierdas aquel enlace con aquella sintonía de bienestar. Cuando criticas a alguien, lo que realmente estás haciendo y viendo son tus defectos en ellos, y lo expresas a través de la crítica, todo lo que das a los demás y a la vida, eso te regresa a ti, duplicado. Así, que ten cuenta con las acciones que tomas y las que haces, porque no querrás tener doble carga de cosas negativas en ti. No le des paso a los pensamientos de incertidumbre que quieren poner en dudas todas las ideas que tienes. Controla tus pensamientos y tus sentimientos, porque ellos no mandan en ti Tú Eres quien los controlas. Esos pensamientos lo único que hacen en ti es quemar aquellas neuronas que te pueden servir para crear nuevas cosas que te pueden aportar a tu crecimiento. No dejes que los pensamientos que son innecesarios consuman tu energía y tu vitalidad. Te digo que para nosotros atraer todo lo que queremos, solo debemos de sincronizar todos los pensamientos que están tratando de controlarte con lo que realmente quieres. Trata de alinear y dirigirlo por la proyección que has querido ejecutar. Nosotros somos los que mandamos y damos las órdenes de lo que queremos hacer. Nosotros somos lo que pensamos y decimos. Yo quiero ser exitoso. Yo quiero lograr una carrera. Quiero poner tal negocio. Incluso somos nosotros lo que pensamos que tenemos hambre y no la barriga. Solo es cuestión de educar nuestros pensamientos. Aprende aquellos buenos hábitos y buenas ideas de las personas la cual nos rodean. Solo Toma las cosas que sean provechosas para ti. Los demás deséchalo. Así evitarás que tenga que poner en práctica muchas cosas para ver si te resultan, porque ya has visto que en otro funcionan y solo lo estás adaptando a ti. Sabes, quiero ponerte un buen ejemplo de la vida y de lo que nosotros somos y pensamos cuando un bebé nace sus pensamientos están en blanco porque aún no está definido lo que quiere pero si este bebé es criado bajo una familia de buenos hábitos y buenas condiciones de educación y manejo del dinero puedes estar seguro que el niño absorberá todo esto y lo hará parte de su vida. Ahora veámoslos de otro punto de vista. Si el niño fue criado bajo una familia que no tiene modales y siempre están llenos de deudas y mal manejo de todas las cosas, puedes estar seguro que esos mismos patrones son los que el niño al crecer demostrar te digo todo esto porque es necesario que siempre estés rodeado de personas que sean afines a lo que quieres en la vida pero dado el caso de que tú eres uno de esos niños que haya nacido en una familia no tan enfocado en las cosas buenas de la vida y quieres hacer un cambio radical en aquello que te han enseñado e inculcado, lo primero que tienes que hacer es planificar cuál es la nueva vida que quieres, para así poder visualizarla. Identifica aquellas personas que están llevando este estilo de vida que quieres y hazte amigo de ello. Puedo asegurarte que si tú lo deseas tanto como tus palabras lo han dicho, puedes darlo por seguro que en un tiempo récord podrás cambiar todo lo que eras antes. Cuanto más fuerte sean tus deseos de querer pertenecer, más comprometido estarás con el cambio y con todo. Asume que todo lo que quieres lo has tenido y que una vez lo perdiste, eso revive en ti ese sentimiento de emotividad al pensar en todo lo que vas a poder conseguir, porque así lo has estado deseando con todas tus energías. Reflexiona todos los días y todo el tiempo de aquellos pasos que estás dando. Verifica si estás encarrilado por el camino correcto y de no estarlo, entonces busca la manera de entrar rápido a aquello que te has propuesto. No te desenfoques por nada ni por nadie. Una de las formas de volverte más feliz contigo mismo es sentir el don del agradecimiento. Agradece todos los días por las nuevas oportunidades y por todas las cosas que hoy tienes. Sentirás una alegría que es inexplicable porque emanas energía y vibras superpositivas. Recuerda siempre algo y es que cada cosa que menciones con tu boca es un decreto la cual estás programando para tu vida sea en lo inmediato o en el futuro. Solo piensa y analiza lo siguiente. Cuando niño, ¿cuántas fueron las cosas que deseaste tener y que nunca llegaron a ti en ese momento? Pero hoy en día ves cómo lo tienes de más y quizás ni lo usas. Todo esto es porque en ese momento estabas atrayendo todo lo que querías, pero no estabas lo suficientemente preparado como para seguir insistiendo. Por eso. La vida cambia y las oportunidades también. Te pregunto, ¿cuántas veces fueron la que pensaste en algo que te parecía imposible obtener? No en el momento que la querías, pero lo lograste. Decreta cada mañana, cada día y cada noche, todo lo que quieras que se manifieste en ti y en tu vida. Como yo soy, yo puedo, yo soy feliz, yo estoy saludable, yo saldré adelante, yo viviré plenamente, yo atraeré dinero. Todas estas afirmaciones mencionadas debes de repetirla cada día, para que así mandes un mensaje al universo de qué es lo que realmente quieres. Una cosa que te ayudará bastante a mantener tu espíritu siempre positivo y es que no veas nada negativo, no veas noticias negativo, tampoco en las redes nada que afecte tu moral y tu manera de ver al mundo. No permitas que nadie te hable nada negativo. Incluso si ves que hablas con alguien y esta persona lo primero que pone son comentarios de dudas y quejas. Debes alejarte lo más pronto posible de él o de ella, porque no están en la misma sintonía. Espero que estas palabras las puedas utilizar de buena manera en tu vida. Espero que me dejes en los comentarios que pudiste cambiar tu manera de pensar y ver las cosas. Comparte este video con aquella persona que considere que deba escucharlo y que cambiará su vida. No te olvides de suscribirte para que esta comunidad siga creciendo aún más. Soy Esteban Ramírez.